Buenas tardes amigos eh, de La Hora de Urlingan y amigas, estamos acá con Graciela este, Muñoz grabando, de vuelta, Graciela y las Películas, la segunda entrega de la primera temporada. Estamos en como vacaciones de invierno y demás, ¿en qué películas estuviste pensando vos Graciela? Contanos Buenas un Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, estuve viendo pelis con mi hijo, Carlos, que tiene 12 años, Así que viene de pelis de fa para compartir en familia y en plataformas pagas, que una peli está en Netflix y la otra en Disney Plus, Disney Plus, Disney Más, como Ajá. quieras llamarla. Y, y bueno, podemos hacer un contrapunto entre esas dos pelis, eh, una se llama Luca y la otra se llama La Familia Mitchell versus Las Máquinas. Ah, mira, Luca eh, la escuché. Mira, eh, la, la, la vi las publicidades por ahí este, así ya que ya la, la, ya, la, ya la pudiste ver por streaming, mira vos sí ya la vimos eh, y Luca es una, una eh, película ambientada en Italia eh, con todos los ingredientes de, de, de un pueblito a de orillas del mar mar, pueblerino, pueblito y bueno, y un poco de, de fantasía y la Vespa y las vespas infaltables de, de un pueblito de Italia con, con sus montañitas y, y bueno, todo lo, lo, lo romántico y, y lo buena onda de, de, de, de amistad entre niños y todo cierra muy prolijamente. Sobre todo, la vespa, sobre todo la Vespa, que a mí me encanta. Sí, hermosa. Hay muchas Vespas en la peli. Ah, mira, bueno, Vamos a verla. Es, es, es un personaje más de la peli. Eh, y bueno, eh, su, su mensaje eh, sería que, que... Que tiene un buen mensaje, porque bueno, la, la, la amistad y también eh, perder los miedos ¿no? y, y como romper un poco las tradiciones que, que nunca viene mal pero eh, sobre todo eh, tiene una cuestión con, con el deseo y con las posibilidades ¿no? de, de las pulsiones que nos llevan a hacer cosas pero tiene una vuelta muy interesante que es sobre el conocimiento, sobre los saberes, los conocimientos y, y bueno, un poco de la sabiduría ¿no? que se construye, la vamos construyendo que Además de los conocimientos, con la afectividad y con, con, la, con, con los años, ¿no? con la experiencia de vida Y, y, y, y pone un rol en, en el conocimiento institucional que, que se va construyendo desde la escuela que, que está bueno, porque muchas veces es muy vapuleado ese, ese tipo de conocimiento Y está bueno... Es el único conocimiento que, que vamos construyendo eh, institucional y que y que es muy necesario. Entonces eh, está bueno la, la te, vuelta a la Y tengo una pregunta, ¿y la parte técnica de la de la, de la película, cómo la viste en cuanto a, a, a no, dibujos tengo, y demás? Muchos colores, muchos colores. Es linda, es eh, muy linda. Muy linda, muy linda. Uh -huh. Además, eh, está ambientada en un eh, sobre fotos o sea si, puede, si quieren investigar hay fotos de, de las de las tomas o sea so son lugares eh, de verdad como, o sea inspirados ¿no? tal cual o sea la, una pared una, un fondo con con construcciones de un pueblito de Italia y los personajes ahí o sea copiados de la realidad eh, y bueno de Italia es hermoso así que con esas construcciones viejas y y además, y, pero con mucho color, mucho color tienen los personajes y el, el pueblito también es muy colorido, ¿no? hermosa. Tomas muy lindas, sí. Eh, y bueno, animadas, ¿no? Las dos pelis, sí, eso se, se, se entendió, no sé si, si, si lo había especificado. Y la otra peli que se llama Una familia. Eh, no, la familia Mitchell contra las máquinas es. Todo lo contrario, des desprolige... No, no es desprolijo. No ¿Es, despro... Pero el es el dibujo? ¿También es dibujo animado? ¿Cómo es? También es animado. Sí, sí, es animado. Es, es, eh, esta, marca eh, Luca, es más. Eh, es Es una película de aventuras, de amistad, de, de, de niños. Y esto es una familia. es una familia en, eh, en un colapso mundial por un. Eh, un apocalipsis de robots, un apocalipsis robótico. Entonces, eh, ocurre todo, eh, perdón, ocurre todo a velocidad, a energía, eh, esta familia tiene que salvar al mundo y es una familia irregular como todas las familias por ahí, como siempre miramos, ¡ay, qué familia tan perfecta! Y todos miramos y todas a las, las demás familias como que son perfectas y vemos las nuestras como desastrosas, pero somos todas las familias así. Entonces, es una familia común y corriente que tiene que salvar al mundo. Es fantástica, no parás de reírte eh, y además con una estética muy nueva y de... Esta de las emojis, de los emojis, y es muy de audiovisual, la, la, la chica es una adolescente que, que se dedica a hacer videos, y es muy dinámica la película. Y Amiga. así, pum pum pum, toda energía, y, y bueno, y, y el mensaje que, que tal vez nos deja es, es ese, ¿no? Que, para salvar al mundo no lo va a salvar ni una élite, ni alguien eh, totalmente iluminado y especial, sino entre todas y todos los humanos, así como somos, eh, defectuosos y eh, eh, que cometemos errores todo el tiempo. Y, y que nada, eso, que nos tenemos que salvar nosotras mismos y nosotros mismos, eh, entre entre nosotros y desde lo cotidiano. Está gracioso, está gracioso mucho. Yo pensaba recién, me lo que vos contaste, como si te viene cartero, te golpea la puerta y dice, te deja una carta de documento. La abrís la carta de documento y te dice, mire, eh, le comunicamos que usted tiene que salvar al mundo. Decís, ¿Cómo? Dice, lo montás a tu padre sí pero pará, mira esto. Sí, dice, tiene que empezar a actuar en 24 horas. Dice, pero pará, si tengo las cosas, tenemos el Zoom, tengo que estudiar, tengo que ir a hacer cosas. No, no, no, usted tiene que salvar al mundo. Bueno, a esta familia no le queda más remedio porque, o sea, así, queda expuesta a, a, en ese rol y no le queda otro remedio. Así que, bueno, se tienen que hacer héroes y, y heroínas y cada quien en su, en su rol y que están muy bien repartidos y muy bien definidos personajes, hasta el perro, no, muy muy genial. Si te querés reír, miralo porque te reís, te reís mucho eh, para hablarte, para hacerte una pregunta de la faz técnica, yo digo de hace años, ¿no? cómo ha venido avanzando en el, en el cine toda la cuestión de las de las técnicas sobre los dibujos animados, es decir, los 3D, los fondos las caracterizaciones, los colores de piel, los movimientos de los este, de los distintos personajes y demás. Es una cosa este, fantástica el avance tecnológico en eso, ¿no? Fantástica hay un trabajo. ¿Claro? Yo intenté incursionar en, en la animación y es, es un trabajo, pero, mortal. Es tremendo, tremendo, tremendo. La eh, Luca es de Pixar y es la, el, la familia Mitchell es de, de Sony. ¿Cuál de Pixar tiene más experiencia o me estoy equivocando? ¿O es Sony lo que tiene más, más trayectoria? Andan no. ahí, ¿no? Sí, sí, pero por ahí Pixar es más, más famosa en esto de... Del... De las películas conocidas sí, que ha hecho. Infantil. Más infantil. sí. No, en Sony como... No, no tanto. Pero pero bueno, eh, lo, que, lo que leí sobre la familia de Mitchell es que es una... Está complicado el tema de, de, de lo cómico en, en, el, en el cine con personajes humanos, digamos. En la comedia, la comedia y bueno, más. Eh, igual esta peli se empezó a hacer antes, ¿no? Obviamente, no, no en, en un año no la hacen, pero eh, se empezó a hacer antes con la idea de, de, de, de estrenar estrenarla en cine, que hubiera estado muy bueno verla en cine, pero bueno, no, no se pudo, no se pudo. Eh, pero bueno, eh, parecería parece ser que está en, con, en problemas la comedia eh, la comedia con personajes humanos y bueno, y esta beta funciona bárbaro, porque eh, es, el, la comedia está muy en las series y las pelis se está complicando y, y, y, y el ridículo que mantiene el, el la, la animación se la banca muy bien, que por ahí en personas no se la banca tanto entonces eh, está bueno, es una buena, una buena vuelta, así que no hay tantas comedias, puedes, puedes ver la voz que te gustan las comedias, a mí me gusta de todo, lo que pasa es las comedias las utilizo más que nada para aliviar la cabeza, para pensar en cualquier cosa, este, inclusive hasta para quedarme dormido mientras las miro, pero la cuestión es que me alivie ¿Qué no te vas a quedar dormido, esta. No, no, no. Todo, todo ese tipo de cosas que son así, de, de películas que están bien hechas, con, con, como digo yo, con una colección de gags que vienen una tra uno tras del otro, como si fuese una especie de tsunami de, de cosas graciosas. Este, y además la industria del cine, la animación, le ha, le ha sabido encontrar la vuelta a lo chistoso también, ¿no? Eh, y sobre todo a un a un humor que digo yo más bien aséptico este sin golpes bajos sin nada son cosas que son graciosas que hacen este, personajes que logran que son que son fantásticos me parece a mí sí hay una cosa que, que le dije, el el dice que es una lapstick muda esta eh, algunas algunas cuestiones de sutiles ¿no? de, de, del humor y el lapchick es, es esa comedia de enredo que todos gritan, se pegan, que no se entiende nada y, y, y hay un personaje que tiene es como este comportamiento, pero mudo, sin palabras eh, bueno, es un recurso de, de, de, de... del cómico, de lo cómico, digamos Para finalizar, digo yo, recordarle a la gente los títulos de estas dos películas que vos has este, recomendado. Luca por Disney Plus y La Familia Mitchell en Netflix. Eh, Graciela, muchísimas gracias. ¿Viste que es cortito, que no te molesto, que es, es un toquecito y nada más? Eh, muchísimas gracias, Graciela. Nos vemos la semana que viene. Sos muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos. Chao.